Esto que les voy a platicar sucedió en SILA, Guanajuato, o yo creo que por ahí de 1950, ya hace muchos años. Llegaron de otra parte, el, yo creo que era teniente del ejército mexicano. Todavía estaba en el 14 el Regimiento de Caballería y alquilaron la casa, el teniente y su esposa, al costado del cuartel, al costado del cuartel, casi enfrente de donde es la parte de atrás del cuartel, pero a un costado del cuartel, casi enfrente de donde es la salida del cuartel, la parte de atrás. Era una casa nueva, bonita, al lado de un corralón muy grande, por ahí me metí Amparo, por ahí cerca. Pues era un matrimonio de jóvenes. Ella muy bonita. Y también, bueno, muy apuesto y teniente del ejército mexicano. Pues no sé qué pasó, pero este, ella creía que el teniente la andaba engañando, que tenía otra persona por ahí. Solo Dios sabe, a lo mejor ella imaginó, son cosas que solo Dios sabe. Pero ella se fue preocupando mucho, demasiado, se enfermó y se quitó la vida. Se suicidó, era jovencita, no tenía mucho tiempo de casados. Se suicidó y el teniente pues seguía viviendo ahí en la casa, pero... Él platicaba que cuando él llegaba a la casa ella lo recibía, que lo abrazaba, y el teniente, pues, de valor, teniente del ejército mexicano, pero ante esas situaciones, pues él caía, se desmayaba. Como siempre, para mejor lo imaginé, o no sé, ando nervioso, pensaba el teniente. Pero al día siguiente sucedía lo mismo. Llegaba él a su casa y ella salía y lo abrazaba. Y pues, pues el teniente ahí caía. Cuando se portaron a esta muchacha, a esta señora, muchacha, jovencita, los dos jovencitos, cuando la sepultaron fue muy sonado en Silago, Guanajuato, porque la sepultaron a las 11 de la noche. En el panteón que está más acá de la vía, o sea, no el jicote, no el de afuera, sino el de la vía para acá. No me acuerdo cómo se llama. Y muy lúgubre todo, 11 de la noche, un sepelio. Y la tristeza de que ella se había suicidado por lo que había pasado supuestamente. Pues yo fui a acompañar de niño, tendría yo ocho años, pero me dio miedo entrar al panteón. Llevaban como antorchas, pues había muy poca luz, algún foco nada más o no había luz en el panteón. Yo veía todo oscuro. Yo nada más me estuve del otro lado de la banqueta, enfrente del panteón, ahí me estuvieron unos escaloncitos que había, y de ahí veía yo todo, pues todo oscuro el panteón, nada más iluminado donde iban caminando con la, con la caja de la difuntita. Todo muy triste por lo que había pasado con ella, y con su esposo el teniente, y triste por la hora del sepelio, tenebroso, o sea, hay sucesos muy pesados en la vida. Ella jovencita, él también. Ella decía o pensaba que el, el esposo le estaba engañando, pero lo quería tanto que cuando llegaba él en la noche, lo recibía ella, salía a abrazarlo y el teniente, su esposo, ahí caía. Y era gente de valor, pero pues, Sucesos raros siempre, pues cosas de otro mundo, ¿no? Yo lo recuerdo de cuenta que lo estoy viendo, oscuro el panteón, todo, las antorchas encendidas para llevar a sepultar el cuerpo 11, 12 de la noche, ya era muy tarde. Ciudad sí, Guanajuato, más o menos 1950. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, los saludo con mucho cariño a todos. Gracias, gracias por escucharme y gracias por las sugerencias que me hacen, por los saludos, yo se los agradezco mucho. Que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.